chavales bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a Clash of Cars bueno chicos tengo por aquí un nuevo coche para fusionar así que lo vamos a fusionar y ojo os lo voy a enseñar vale chicos para ver si os interesa o no a vosotros fusionar este coche vale ya sabéis que gusta subir todos los coches fusionados para que todos de vosotros sepáis más o menos cómo son y si os interesa o no pues como hay que gastar coches gemas etc bueno, no me entro yo más. Vamos a comprarlo. Quiero fusionarlo. Fusionamos. Vale, Low Raider. Vale, el coche. Está bien. Vale, vale, vale, vale. Vamos a jugar con él. Lo tengo que elegir. Turista, muy chula. Y bueno, vamos a jugar. Ahí está el desafío diario. Y vamos a tirarle con el desafío diario, ¿por qué no? Tenemos tres vidas. Ah, no podemos. Vale, destiladero, luna, hipercuadrícula. Sala de estar. Y vamos a sala de estar. Y os lo enseño. Bueno, chicos. Me voy a despedir del vídeo, me gustaría que dejaseis un like, que os suscribiráis si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo vale chicos espero que disfrutéis de este coche